Hola a todos y bienvenidos al canal de YouTube de Clínica Fuensalud. Mi nombre es Teresa Leo Jiménez. Soy fisioterapeuta y estoy especializada en patologías de la cuna vertebral y además soy una de las fundadoras de este centro. Clínica Fuensalud es un centro multidisciplinar. Está especializado en fisioterapia, osteopatía, logopedia, podología, psicología y acupuntura. Tratamos a todos nuestros pacientes tanto en el centro como en su propio domicilio. Este canal se abre con la idea de poder aportaros a todos un pequeño granito de arena de todos los conocimientos que hemos ido adquiriendo junto con nuestros compañeros a lo largo de toda nuestra trayectoria profesional. Uno de los objetivos de este canal es dar respuesta a las múltiples preguntas que todos nuestros pacientes nos hacen día a día en nuestro centro y en cada uno de los departamentos que tenemos. Los temas que vamos a tratar van a ser muchos y muy variados. Van a ir desde estiramientos, ejercicios de todas las partes de nuestro cuerpo, recomendaciones antes de realizar cualquier actividad deportiva como puede ser running o padel o qué es lo que tenemos que hacer ante una lumbalgia fuerte o un esguince. Pero además os vamos a dar consejos de cómo podéis cuidar vuestra voz, vuestros o cómo reconducir ciertas conductas. Así, de esta manera, te podemos dar consejos y recomendaciones para que te cuides y mimes tu cuerpo y tu mente. Además, vamos a tratar todos aquellos temas que os preocupen, por lo que no dudéis en poneros vuestras inquietudes y vuestras preguntas en comentarios. Por favor, tampoco no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.